¿Qué tal amigos de Un Café en Gaudium? Sean bienvenidos una vez más a Un Café en Gaudium, su Café en Gaudium. Y en esta ocasión tengo dos noticias que decirles. La primera es que no estaba muerto, tampoco andaba no andaba de parranda, ¿verdad? Tampoco. Muy bien. Jesús Fuentes vuelve a estar aquí con nosotros de manera presencial. Soy Gabriel Rodríguez. ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? Pues aquí con el gusto de saludar los amigos Gabriel. Hoy pude darme la vuelta y con el gusto de estar aquí, en este maravilloso escenario de San Juan de Dios, un barrio muy tradicional, un barrio que da para mucha motivación para la cultura, eh, mucha motivación también por la parte religiosa, y con una pregunta que nos inquieta el día de hoy, Gabriel, ¿dónde está Panchote? Esa es la pregunta que estamos haciéndonos hoy, ¿dónde está Panchote? Y si se ponen a pensarlo, no es la pregunta que nos hacemos todos los días, ¿dónde está Panchote? Tenía pensado poner su foto en los cartones de leche, pero me dijeron que ya no lo hacen y que además no nos alcanza el cartón. No, pero, pero podemos ponerlo en redes sociales, los invitamos a todos nuestros amigos que en este momento vayan al burro de Panchote y pregunten, hashtag ¿Dónde está Panchote? Póngale, ya empezó el café y ya te estamos esperando ¿Dónde estás Panchote? Pero mientras se digna aparecer, esperemos esté bien y que pronto aquí esté, vamos a platicar un poco de la edición de esta semana. Pero les comentaba que también no se les olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es muy importante. Seguirnos, búsquenos como Semanario Gaudium. Y miren nada más para que vean qué naturalidad existe aquí, en palabras de nuestro productor muy orgánico. ¡Ya va llegando Panchote! Aquí lo estamos esperando, no voy a cortar. Le pido aquí a nuestro camarógrafo, no corte la edición. Se está incorporando, ya va todos llegando. Gracias a ustedes que publicaron hashtag, ¿Dónde está Panchote? Porque gracias a ustedes, a su retroalimentación, a sus publicaciones, Panchote apareció. No les hagan caso, es la primera vez que llegan temprano. Y ahorita me voy a fijar a ver si no son hologramas. Porque creo que este ya está copiando de las mañas a Chuy de no estar. Entonces déjenme ver primero si son de aldeveras. Continuamos. ¿Qué tal amigos de Un Café, Un Grounded? Continuamos esta ocasión, en esta edición este, tuvimos la oportunidad de darles una exclusiva sobre la película que va a salir, que se va a titular, se titula La Sangre que se derrama en México. Chuy, tú tuviste la oportunidad de estar en la premiere de esta película, en una proyección exclusiva, y además platicaste con Carlos Ramírez, que es director de Choose Life, que son los que produjeron la película. Primero que nada, ¿qué es Choose Life? Choose Life es una asociación civil de mayormente jóvenes, pero también hay personas de todas las edades. Eh, son personas comprometidas con la defensa de la vida. La vida en todas sus eh, manifestaciones, desde la concepción hasta la muerte natural. En ese sentido, es importante señalar a veces, como confunde que solo están involucrados en la lucha antiaborto, pero la verdad es que están involucrados en la vida de los inmigrantes, de las mujeres. Eh, también participan en el tema de Casa Raquel con la dimensión de vida de la diócesis, en el tema de las personas que están en prisión, justa o injustamente, en este tema de, del aborto también. Y en esta ocasión se involucraron junto con otras personas, con Focus, la productora Focus, y con Resistencia Pro Vida, para hacer este documental en el que ellos quieren exponer los datos que sustentan la situación actual de esta lucha. Bien. ¿De dónde les nace la idea de comenzar a hacer este documental, esta película? Mira, Carlos me comenta que aparte es un amigo de muchos años, Carlos Urieli y, y muchos amigos que tengo allí en Chuslac, eh, que ellos detectan que hay una desinformación en cuanto a, a lo que hacen ellos realmente y por eso están buscando hacer este documental, porque quieren exponer el caso, por ejemplo, de esta chica Patricia Sandoval, que se me hizo muy interesante, en el que dice, yo estaba en la trinchera del lado de, de una clínica, una multinacional que se dedica a promover el aborto, eh, viví en carne propia tres abortos. Ahora que conocemos que existe Choose Life y siempre hemos sabido que existe esta lucha pro vida, ¿cómo puede uno unirse a este grupo? Claro que hay muchos grupos, pero particularmente ellos que ahorita están tomando cierta, eh, cierta visión, cierto liderazgo. Ellos se mueven mucho en redes sociales, se pueden comunicar con Uriel Esqueda. Aquí en los comentarios de, del café les vamos a dejar sus datos o con el mismo Carlos Ramírez. Eh, pueden también seguir sus redes sociales en Chux Live, en Carlos Ramírez Oficial. Y allí de mandarles un mensaje privado y pedir que los incorporen a esto. De verdad es una lucha muy intensa que requiere muchas manos y que requiere la participación de todos los que están convencidos. Estamos convencidos de la importancia del valor del ser humano, de la dignidad de todo ser humano. Y con este mensaje vamos a continuar con este Café en Gaudium. Y recuerden que también pueden escuchar este podcast a través de Spotify. Búsquenos como Un Café en Gaudium. Continuamos. Continuamos amigos de Un Café en Gaudium y como ya se dieron cuenta en la introducción estamos en el corazón de la ciudad de León estamos en el barrio, en el popular barrio de San Juan de Dios, Chuy. ¿De cuándo data este barrio, Chuy? Este barrio se fundó muy pocos años después de la fundación de la ciudad. Tenemos que recordar que al principio eh, solo se consiguieron 50 vecinos por tal la ciudad se fundó como villa, no pudo ser una ciudad desde el principio. Eh, por lo tanto, las 24 manzanas originales están a dos cuadras de aquí desde las 5 de febrero hacia allá. A los pocos años se vio la necesidad primero de colocar a la población de origen negro y se fundó el barrio de arriba geográficamente porque está un poco más arriba. De hecho, la bajada de agua viene desde allá hacia acá y segundo porque allá es el norte y aquí es el sur. Y este, el barrio del sur o barrio de San Juan de Dios tomó muy pronto ese nombre Debido a que el Hospital de San Cosme y Damián, que se había fundado para la atención pública, recordamos que en aquel entonces era el tema religioso, se imponía, pero la atención pública la tenía el Hospital de San Cosme y Damián, que muy pronto se le cedió la atención a los padres juaninos y les dieron este solar para que construyan el hospital. De hecho, el hospital, ahorita lo que queda de él es el centro gerontológico, pero como construcción, como arquitectura, esa parte, hasta ahí esa galera que vemos en la parte de atrás, todo esto era el hospital y este templo era la capilla del mismo. Así es. De hecho, es necesario decir que aquí también pasó lo mismo que del otro lado de la ciudad con el, con el bulevar López Mateos. Así es. Con el bulevar eh, Mariano Escobedo se, se rompe, se fractura el barrio, no que queda la mitad. Así es, porque identitariamente esta parte de San Juan de Dios tenía su relación con la Placita de las Vigas y con una parte de aquel lado de la ciudad, el carro verde y la parte de lo que hoy es la parroquia del Perpetuo Socorro, que aún hoy el Perpetuo Socorro administrativamente sigue siendo esta parroquia. Este barrio es una rectoría de aquella parroquia, pero como bien lo dices, Mariano Escobedo, al eh, crecer la ciudad, rompe con esa identidad. Algo que olvidé comentar es que este, por muchos siglos, fue el cementerio de esta parte de la ciudad. Cuando ya deja de haber cementerio aquí, eh, por el espacio, porque ya está demasiado cerca del centro, es cuando se funda el Hospital de San Nicolás, que está cruzando ahora a Mariano Escobedo, y en aquel entonces estaba afuera de la ciudad, en la orilla de San Juan de Dios. Y es por eso el panteón que tenemos allá de San Nicolás. Así es. Okay. Bueno, yo ya fui más reciente y a mí ya me tocó conocer esta zona cuando era la zona romántica. Yo creo que tú también tuviste que haber conocido esa parte. Sí me tocó también. Sí, la parte, eh, ahorita está renaciendo todo esto y hay negocios de churrerías, ya está poniéndose muy bonito todo eh, porque en un tiempo se descuidó, pero sí, en la parte de mi juventud, mis 20, 30, 30 años, pues era muy tradicional te venías a la nieve, te venías a convivir con tus amigos, o eh, como bien lo mencionas, las parejas venían aquí a disfrutar de los laureles de la India, que muchos desafortunadamente pues, se fueron cayendo, se fueron podando, pero esperemos que algún día alguien con buen sentido común, pensando en los centenios por venir, plante otro laurel, porque estos árboles maravillosos, pues, no crecen de un día para otro, duran 100 años o más para conseguir dar esa sombra. Así es, interesante, también un dato que hablábamos fuera de cámara era que estábamos en barrio abajo. Así es, eh, por lo que les comentaba, el barrio de arriba, geográficamente eh, el agua como está más alto tiende a correr para acá. De hecho, el río a un lado del cual se fundó León, de todas las ciudades se fundaban a un lado de un río, era aquel y allá había un loto de agua por la altura de lo que hoy es el Parque Hidalgo. Y por eso se llamaba el barrio de la canal, porque había una canal que conducía el agua de ese ojo de agua hacia la ciudad por medio de un acueducto, que hoy está desaparecido. Así es, estamos pues en el corazón de la ciudad de León. Ya lo saben que si les está gustando el programa, dale like, comparte y regálanos estrellas. Continuamos. Continuamos, amigos de un café en Gaudium. Seguimos aquí con Chuy, ahora en su faceta de historiador. Afue él, él, es, él es de aquí de, de León, por eso estamos un poquito buscando. Bueno, Rangel es de Celaya, Gabriel de Michoacán, yo soy del Bonito Silva de Guanajuato. Pero él es aquí de León, por eso estamos ahorita pues, aprovechando su presencia. Además de que hoy vino en carne y hueso, entonces, por eso estamos aprovechando que está aquí. Eh, eh, fuera de cámara, nos decías que este lugar también eh, fue el epicentro en los pasajes de revolución, de independencia, de grandes batallas. Así es, y aprovecho para saludar a mi buen amigo Juan Gabriel González, eh, que es originario aquí del barrio y seguramente tiene muchas razones para estar viendo el programa el día de hoy. Pero bueno, sí, hoy es un lugar muy apacible, este jardín tiene un encanto provinciano impresionante, eh, pero a lo largo de los años no fue tan apacible. De hecho, eh, hubo un momento en que por aquí, eh, por lo que ustedes gusten geográficamente, o a lo mejor era el punto más desfavorecido, más desguarnecido de la ciudad, en la Guerra de Independencia, en la Guerra de Reforma, incluso en la Revolución, por aquí acostumbraban entrar las gavillas de, de combatientes que pretendían atacar la ciudad de León. Y eh, algo, un dato interesante fue, que en las tapias de aquí, durante la Guerra de la Reforma y también durante la intervención francesa, uno y otro bando aprovechaban las tapias para fusilar, para justiciar a las personas eh, que eran sus contrarios, a los prisioneros que hacían. Eh, recientemente, durante la restauración, hay un dato muy curioso porque resulta que había un mito muy generalizado de que las fuerzas de Pancho Villa, cuando estuvieron aquí ocupando la ciudad y de que, de hecho, la volvieron capital del Estado, Algún día habían practicado tiro al blanco con la fachada churrigueresca de San Juan de Dios. ¿Y qué creen? Efectivamente en la restauración eh, se conservan porque los arquitectos los rescataron. Eh, casquillos no son casquillos, malos, eh, que estaban incrustadas en la cantera de la fachada. Entonces, eh, pues un lugar de historia que me da mucho gusto compartirlo con ustedes, con mis compañeros que no son de León pero que a veces los de León no le damos esa importancia al hecho de que tenemos estos rincones repletos de, de vocaciones históricas, de cultura, de arte. Aquí se han organizado también exposiciones. Ya les habíamos hablado de la sociología involucrada, de los fenómenos que se dieron en torno a esta plaza. Y ojalá que ahora que ya empezamos a cambiar de semáforo, que ya estamos en amarillo, que parece ser que ya vamos a verde aceleradamente, podamos retomar estos lugares de encuentro. Hoy, pues por las condiciones, aquí lo vemos, eh, se desalienta un poco la convivencia, pero esperemos que muy pronto ya nos podamos volver a ver que algunos estamos vacunados. Esperemos que pronto seamos más y que recuperemos este espacio que es tan eh, identitario para todos los jóvenes Nada más una precisión, estamos vacunados porque somos docentes. No voy a pensar que somos 60 y más, nada <risa> más, este, esa precisión. Bueno, quizás eh, Chuy sí, pero los demás no. Y aprovechando que no están también los productores, es necesario decirles que estamos también en un epicentro culinario. O sea, Así es. de aquí también son típicas las guacamayas. En esta ocasión, ya que no están los productores, por favor pongan ahí debajo en el comentario ¿Cuáles son las mejores guacamayas aquí en San Juan de Dios? Cada quien puede candidatear a quien quiera, estamos en elección, entonces pongan... Yo tengo una en mente, pero no la puedo decir porque sea desventaja, pero los demás sí pueden. Entonces, aquí también es un platillo típico. Venir aquí es obligatorio ya la guacamaya, hecho, Así es. la nieve, y bueno, ya últimamente los lo churros, pero esas dos, guacamaya y nieve, están aquí de, de base y son muy recomendables. Entonces, ahí pongan en los comentarios cuál es su favorita. De hecho, hay una tradición muy leonesa que como una primicia y como una sorpresa también para nuestros productores, ahorita los vamos a llevar a las guacamayas para bautizarlos. Es correcto. Vamos a ver eh, cómo les va y ustedes lo van a ver en vivo. Bueno, no, bueno, sí en vivo porque es mañana, pero lo van a ver. Continuamos. Ya estamos aquí con Juan Manuel de Botanas Juan Y a continuación va a preparar la guacamaya bautizada Para nuestro compañero Gabriel Es necesario que esto se tiene que hacer eh, Que no se entere el, el que van a bautizar Porque si no, pues se va a enterar Entonces ahí está, ya está preparando la guacamaya Y ahorita ya está poniendo los ingredientes Precisamente para la bautizar Entonces... Este, es algo típico aquí de la ciudad eh, precisamente hacer esto ¿sí? y ya con eso se puede decir que conocieron ahora sí perfectamente la ciudad de León es el recibimiento que le damos a todos los turistas aquí en León, la bautizada para que se acuerden de nosotros es correcto, entonces eh, Juan Manuel nos ha explicado cómo está eh, este tema bien, aquí está la guacamaya y Gabriel ahorita la Comer. continuamos bueno estamos en la esquina de Altamirano y Guillermo Prieto y ya tiene Gabriel aquí este, y Rangel su guacamaya este, ya son los dos eh, nuevos eh, bautizados con esta bella tradición leonesa que se tiene que dar a toda persona que visita esta ciudad Chuy está deteniendo la mía porque luego después puedo dañar el teléfono Entonces, yo pensaba pero... que Chuy tenía mucha hambre ¿cuál se tenía <ríe> no, no, no, es la mía ¿qué, qué tal Rangel? ¿Ya? ¿Ah, ¿Ya me le he echó? rica? ¿Eh? ¿Qué? <risa> <risa> a ver, déjenme si llegas a ver esto Yo no debería estarlo haciendo Pero un deber patriótico de todo el Es bautizar a, a los recién llegados Ellos ya llegaron hace tiempo Pero era necesario introducirlos a nuestra cultura Entonces el día de hoy habrá Guacamayas su honor Bautizadas los que son de fuera no sepan que es bautizado, quiere decir que en atención a, a, a su novatez, pues se les agrega un ingrediente especial, un chorro de chile. <risa> Ellos ya lo vieron en el video, pero, pero sí, ese es ingrediente especial. Ahorita están... <risa> Ahora, como sabemos que nos ven fuera de la república, la guacamaya no crean que, que somos antiecológicos, antianimalistas. La guacamaya es esto, un bolillo, yo sé que es sacrilegio para nuestros amigos de la Ciudad de México, pero este bolillo está relleno de duro. El duro realmente es colágeno, no se asusten, también tiene mucha proteína, bastante sal obviamente, y salsa eh, de jitomate. O sea, el, el flagel, no te vayas, ¿qué estás diciendo? Sí, bueno, el agua, ¿no? No es mala leche, es una tradición típicamente leonesa, ah, se adorna con su limoncito. por lo que gusten, digan y manden, esta pues es una delicia culinaria muy de la ciudad. Así es. Entonces, eh, ¿qué tal Gabriel? Sí. Está muy buena. Muy bien. Buena. Ah. Pasó la prueba. Michoacán pasa la prueba orgullosamente. Se la haya, pues Zelaya. ahí con unos apuros, pero también la libra. Y Leonis ni se la, pues, ni se diga. Continuamos. Continuamos. Continua. Y continuamos amigos de Un Café en Gaudo. Y como pueden ver, pues seguimos de pie. Es porque no puedo aventar cohetes aquí. Pero Chuy sigue aquí con nosotros. No se nos ha ido, pero ya casi se acaba el encanto. Ya que se llega la medianoche de... ¿Tienes? Cenicienta. No me he ido, pero estoy a punto de irme sí. y quiero aprovechar para entregarle aquí a Panchote este cuadro que hace dos años estuvo expuesto en el Museo de la Ciudad, autoría de mi compañero Panchote. Sí, eh, sí. Un reflejo de lo que diariamente vivimos en el semanario. En una nota surgió eso, se dio la oportunidad, llegó a ti la inspiración, el Espíritu Santo te inundó. Y tomaste esta fotografía que es una de las mejores que te he visto. Muchas gracias. Y gracias a las madres de ahí de Purísima del Rincón, eh, a las madres que están en Adoración Perpetua. Un agradecimiento a las religiosas adoratrices perpetuas que están ahí en Purísima del Rincón. Ellas son las que están aquí. Su hábito generalmente es rojo, pero por el tema blanco y negro pues quedó así como que un poquito negro más más eh, sí, sí, resaltante, más intenso. Y pues bueno, aprovechamos que está aquí hoy y por eso vinimos a despedirlo casi que es el carro. Es una persona muy ocupada y, y por eso hay vinimos. Que exactamente. Entonces por eso vinimos casi casi a despedirlo. O sea, ahorita vamos a ey, sacar ey, el pañuelo y le vamos a decir adiós. Ey, sí, Déjame adiós. en el 2022. Pronto. Cada ah, cinco, seis meses me doy vuelta, <ríe> amigos. Nos seguimos viendo. Y, y para que <ríe> se levante la autoestima véanlo para que. Se levanta el rating y diga que valió la pena estar aquí. Venga, quiero que comenten debajo de este de, video de Facebook, Churi, puede estar ahí. Para que regrese antes del 2022. Ya, ya se fue y no nos dijo cuál era su nota que ocupado, Ya se fue, miren. Pero él hizo una nota acerca de la fiesta de la Virgen de Pueblito ahí en el corazón del barrio del Cuesillo, ahí en el, en el templo de San Francisco de Asís, y un servidor les traje en esta, en esta edición, tanto las festividades de Ciudad Manuel Doblado, como la toma de posesión del padre Ricardo Macías Quijas, allá en Guanajuato, en Pueblito de Rocha entonces ahí ustedes pueden encontrar estas notas en esta edición de su Semanario Gaudium, además también un reportaje acerca de la parroquia de San Juan Bautista en San Juan de Llanos. Así es y recuerden que pueden adquirir el semanario en los puestos de revistas de Zona Centro en la ciudad de León, Guanajuato en su versión digital a través de gaudium.codipacleon.org escucharnos a través de Spotify, en Facebook, y vernos los contenido, en Instagram, en Twitter también estamos, publicamos, síganos podemos decir que estamos muy divertidos sí, Gracias. estamos muy divertidos síganos, síganos con ya este programa ya se hizo cómico culinario, mágico y musical entonces ya sí. tiene de todo Hoy inauguramos la parte gastronómica. Bueno, ya lo habíamos inaugurado también en la Bohemia. Saludos a nuestros amigos de la Bohemia, pero ahora ya acá en la Huacamaya. Y bueno, además también saludo a nuestros amigos de San Felipe. Pronto vamos a regresar a otra parroquia ya. Estén atentos, pero también este, salió una nota de la fiesta de San Felipe Apóstol. Entonces también ahí está en esta edición de su semanario. Ah, otra cosa muy importante. Estamos así como que en avisos generales. Eh, yo sé, mira, hemos tenido un problema porque la gente casi no nos da estrellas. Este, este, este, seguimos pidiendo estrellas para su colaboración y poder seguir con este trabajo localizador que nos encanta hacer nosotros, nosotros nos divertimos mucho. Y con esas estrellas que nos dan a nosotros, nos ayuda a seguir adelante, a llegar más lejos, tener mayor contenido. Este Y pues nada más, les pedimos pero, que nos echen la mano con las estrellas. Pero ahora si no gustan darnos estrellas, métanse a la página de YouTube, ahí Semanario Gaudium, y en los videos denle like. Eso nos ayuda también a que esos videos se empiecen a reproducir y empiecen a tener eco. Si tú quieres colaborar con la evangelización de la diócesis, métete al canal de Semanario Gaudium, dale like, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones. Recuerden, en la través de YouTube, búscanos como Semanario Gaudium, ahí estamos subiendo todos nuestros contenidos de audiovisuales como el Café en Gaudium, Rutas de Fe, y los famosísimos Paqui y Elías de... El Break. Continuamos, amigos de Un Café en Gaudium, y antes de despedirnos, nos gustaría repasar un poquito algo que mencionó nuestro señor arzobispo Alfonso Cortés... Sobre las próximas elecciones, ya muy pronto, ¿vas a votar, panchete Claro que sí, es nuestro deber, como ciudadanos y cristianos, el votar. Exactamente, esa es una de las partes que él nos dijo. El votar, para nosotros, católicos, cristianos, creyentes, no es solo ir a votar, es un deber moral. Y él nos recomendaba que nos fijáramos que si lo que nos están prometiendo es viable, es real y que si va a beneficiar a la comunidad. Sí tiene razón, y bien lo señala el arzobispo, porque, pues, prometer no empobrece, e inclusive algunos prometen o dicen que van a hacer algunas cosas que ni siquiera están en su ámbito, o que en no incluso, son de prohibición. Algunos, a mí me ha tocado ver, este, por eso es importante que conozcamos la ley. Este, algunos prometen cosas que incluso son ilegales, son anticonstitucionales, no se pueden hacer. Exactamente. No hay que caer en esa trampa de porque me va a dar más o porque supuestamente va a hacer, cuando muchas veces ni siquiera cae en sus manos de su nivel, Sí. de su nivel de gobierno, su nivel de responsabilidades. Así es, entonces pues siempre, siempre es responsabilidad de todos el, el ir a votar, el ser responsables en ese ejercicio y de alguna manera involucrarnos en la vida política del de país. Así es, así que desde aquí, desde un café en Gaudium, los invitamos. Como mexicanos que somos, nunca hemos dejado civil sí, independientemente de nuestra fe que profesamos con mucho cariño y devoción, somos mexicanos, tenemos el deber de ir a votar. Y desde aquí los invitamos a que conozcan a sus candidatos. Pregúntense si las propuestas son viables, si son reales y quiénes son. Sobre todo, hay veces que votamos y ni siquiera sabemos quiénes van a ser los electos. Así es. Eh, así mismo pues llegamos a la final, al final de este programa. Desde la zona centro de la ciudad de León, desde San Juan de Dios. Esperamos les haya gustado el programa. Y si les gustó, denle like, compartan y regálenos estrellas. Así es, recuerden que pueden adquirir su periódico Gaudium en las puestas de revistas de Zona Centro de la Ciudad de León, Guanajuato. Y recuerden darle like a todas nuestras redes sociales, búsquenos como Semanario Gaudium en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Hasta la próxima.